me dijeron que había un autobús de viva aerobús que cobra 100 pesos que eso es lo más accesible para irte ya que el aeropuerto pues, sí está algo retirado de la ciudad Y este es el aeropuerto de Monterrey, la terminal B. Vamos a hacer un clipcito. Esta es la zona de llegadas. Aquí, la única forma de llegar, me están platicando, eh, yo hoy en la mañana llegué aquí, y el único medio de transporte que hay es taxi, un Uber, que aquí vemos que está llegando, al parecer es un Uber. Y me decían, y ahí va el tip, que en este aeropuerto hay un no, ese es un churro fui buscándolo, me dijeron que había un autobús de Viva Aerobús que cobra 100 pesos que eso es lo más accesible para irte ya que el aeropuerto si pues, sí está algo retirado de la ciudad entonces un taxi en promedio dicen que te está costando 350 pesos y el Uber anda también entre los 220, 250 pesos me decían eh, la opción más viable es llegar, no lo veo, si lo veo ahorita lo grabamos. Pero me dicen que la opción más viable es el llegar y buscar el Viva Aerobus. Que Viva Aerobus tiene un servicio de, de Shurul o bucecito que te lleva, me parece, que al centro. Debe de tener varios puntos de, de, para ir, supongo. Ah, miren, ahí está. Creo que ese, ese que está ahí parece que ese es el, el del churul ok ahora vamos a entrar pues esta una vez que llegas esta es la entrada la terminal B Ahora sí aquí está va a ser un poco piratita el video porque porque hace rato cuando llegué aquí no me dejaron grabar en, tenemos aquí ok entrando al fondo están la zona para documentar Ahí está delta aeroméxico y creo que nada más me estaban diciendo que en la terminal a es donde llega el interjet y pues me imagino que otras volaris air viva bus me imagino entonces aquí haces tu check-in el check-in es pues, lo más sencillo es directamente ahí en los escritorios y ahí te dan tu pasada a bordar y ahí mismo documentas tu equipaje vamos desde este lado hay algunas tiendas de souvenirs de accesorios Electrónicos es pues Muy basiquita Vamos a ver si hay adentro hay otras tiendas No puede faltar un Starbucks El Gran Pastor Pues la verdad que se ve muy bien La, la terminal B, ¿eh? alguna vez llegar a la terminal A y la verdad es que sí, se sí, hacía falta algo así. Los kioscos para documentar, de este lado, las tiendas, carne seca, los souvenirs, farmacia, ahí está un hotel, el Hilton. El Hilton está conectado con el aeropuerto. Por si los deja el vuelo, ahí tienen el hotel. Y ahora vamos para arriba. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Arriba está Car Junior, Subway. La mansión. Vamos a grabar desde acá arriba, es la entrada por donde llegamos Esta es la área de comidas, el salón American Express Porque es el Carl Junior, y de hecho, vamos a ver qué más hay. Carl Junior, Pacos, Tacoan, Viron, Tacon Town, y ya. Es todo lo que tenemos Car Junior, Subway La mansión, tacos Y Starbucks Vamos a ver si adentro hay más cosas Salón American Express Y perdón si se mueve un poco Pero hoy si sí no me traje la La otra cámara Ahorita estoy grabando con esta Y tengo pulso de maraquero Ustedes disculparán ya es el, el Security, voy a cruzar la línea de, para entrar a las salas. Entonces vamos para allá. Cruce, cruce el Security, como cualquier otro punto de seguridad. Y aquí hay las tiendas, me imagino que Duty Free y cosas así, porque este aeropuerto es internacional. Cosas. Algunas tiendas, electrónicos pues, A ver si hay tiempo, ahorita hacemos un video de Duty Free un elevador Algunas tiendas Café Punta del Cielo Años y ahí arriba está el duty free Duty free. Aquí. No creo que pueda grabar, vamos a caminar, darle la vuelta rápida. Una estación para conectarte con tu laptop. No sabemos si hay ¿eh? wifi, lo ponemos en la, en la descripción ahorita, al momento de editarlo ahí les decimos. Voy a investigar si hay WiFi, más tiendas, Clow, el Gran Pastor, Starbucks, y eso es todo. Y estas son las salas. Y este fue el aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey. Terminal B. Adiós. ¿Qué creen que todavía había más? De aquel lado nada más era una parte. Y a mí me toca de este lado. Y me acabo de dar cuenta que de aquel lado hay más. Este es el Salón Premier de Aeroméxico. tienda de Harley Edison de hecho esta es mi puerta yo salgo por las seis pero me di cuenta que por acá hay más puertas vamos a ver de este lado está la puerta de la 1 a la 4 es solo la parte de abajo es este un subway ah, aquí sales con camioncito arriba es con el gusano eso es todo Solo eran cuatro salas aquí abajo. El subway. Y aquí arriba están las otras salas. Donde nos toca. Pensamos que había más. ¿Ya? Ahora sí, esto fue todo.